El ponente es Alex Paul, es el actual presidente de Cade España y es mantenedor de Cade Velo, Cálgebra y más cosas que ya no sé. Y bueno, nos va a hablar sobre contribuyendo a Cade. Y nos va a hablar de contribuyendo a Cade. Entonces, nos explicará cuál es la mejor manera y las maneras en las que podéis echarnos una mano, que siempre es necesario. Y además, una cosa curiosa es que solemos pensar que es, hay que ser developer para construir la KDE y que va. La el cartelito que vemos afuera, necesitamos diseñadores para eso, ya queda un poco desactualizado. Wallpapers, sonidos, necesitamos un músico que nos haga soniditos para, que, para cuando entres, para todas estas cositas, necesitas a alguien que tenga talento para ello. Así que no es únicamente desarrolladores. Ah, por otro lado, hablaré solo de desarrollo. Bueno. <risa> <risa> Spoiler. Hola. Good. Good. Yes. Vamos a ello. Bueno, eh, no tengo preparadas eh, transparencias para esta presentación, pero bueno, creo que va a ser más comprensible así. Eh, a diferencia de lo que nos comentaba Alex. La idea es un poco explicar que si queréis modificar un software de CAD ¿cómo, cómo podríais hacerlo, ¿no? Um, dejadme poner la consola aquí a tope y empiezo... Mm, mm, mm, mm. Le pondremos una, una fuente más grandota Vale, pues sí, la, la idea es que en KDE tenemos diferentes proyectos y que una persona puede decidir un día que no le gusta alguna cosa o que quiere arreglar un problema, y, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo empezar o por dónde mirarlo. En realidad no hacemos nada súper especial, eh, todo lo que hacemos es bastante parecido a cualquier otro proyecto de software libre, con sus más y sus menos, y en, en general está todo documentado, pero bueno, eh, lo que sí que intentaré pasar es por todos los pasos y para que veáis un poco también cómo trabajamos los desarrolladores de CAD. De modo que, bueno, si no queréis arreglar algo, pero queréis que algo se arregle, pues sepáis un poco dónde mirar y, y, y qué ver. Entonces, bueno. Uh, a ver, la idea sería, tu, tu, tu, primero, encontrar un, un problema. Una de las cosas más importantes que tenemos en, en KDE sería el Book Tracker que básicamente es el, la... vergüenza de los, nuestros proyectos No, no es la vergüenza, en realidad es... Bueno, pues la documentación de, las, de, los, de los casos que no, no funcionan y para nosotros es una información muy, muy valuosa de, de modo que bueno, si algún día no nos funciona una cosa, pues vamos allí vamos a mirar bueno a ver en qué casos no, no ha funcionado o, bueno, también podemos ir a mirar qué son las cosas, cuáles son las cosas que no, no están funcionando en nuestros proyectos y bueno, lo, lo encontramos. Eh, lo que he abierto aquí es, es un bug report. De hecho, yo cuando me preparé esta charla, en vez de preparar las, las presentaciones, busqué un bug, lo arreglé y en vez de, arregle, de mandar el, el, el, la, um, la solución, lo que hice fue guardarla en mi ordenador y lo mandaremos ahora. Para que la, la humanidad lo disfrute, porque seguro que están, están muy preocupados. Eh, el error no, en general no, no es súper interesante, pero bueno, es suficientemente fácil como para arreglarlo aquí ahora. Eh, os voy a enseñar el problema. Abrimos el ahora ¿dónde está? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, veis que si hago así salen las cosas, salen bien pero lo que nos dicen aquí es que si tienes el, el global dpi settings cambiado, pues eh, se ve raro, por lo que bueno lo, lo cambiamos, vamos a ver si funciona así en caliente todo system settings lo pondré aquí para que veáis cambiamos la fuente en 96, pondremos 196 nos dice que hay que reiniciar la aplicación okay. Okay, sí, vale. y ponemos acá el en marcha otra vez y como veis sale todo más grande pero ahora si sí yo hago así sale grande sale grande porque es la versión ya arreglada dejadme cambiarlo un momento y check out no veo nada Ahora os creéis que no funciona, así, que la, la, la fuente es distinta, por la razón técnica que sea eso no funciona bien. Entonces si vosotros quisierais arreglar este proble problema, primero lo que queréis hacer es encontrar el código fuente. Para encontrar el código fuente pues, eh, una de las maneras más lógicas de encontrar el proyecto es nuestra web que se llama quickgit.kd.org, lo veis aquí arriba. Se llama QuickGit, aunque es un poco lenta. Pero bueno, al fin y al cabo lo que sí que nos hace es listar todos los proyectos, lo podemos ver aquí. Y a partir de aquí, bueno, también tenemos uh, las URLs que tenemos que mandar a Git. ¿Sabéis lo que es Git, todos más o menos? ¿Sí, no? ¿Quién no sabe qué es Git? Claro que sí, hombre. Pues. Pues. Si ¿Sí sabéis lo que es Git, no voy a explicarlo. Copiamos la, la URL. Y lo que haremos es ir a la consola esta a eh, charla eh, charla git clone y nos quedamos con la y ahora sí, se ver. baja el código que bueno qué raro que pase esto no bueno sí. ya tenemos el código fuente lo tendremos que compilar la mayoría de los proyectos de KDE eh, usan eh, usan una cosa que se llama CMake. Ahora voy a hacer la prueba. Acá. Otra vez. ¿Quién no sabe qué es CMake? Tenemos unos genios aquí. No sé por qué hago las charlas, si ya lo sabéis todo. Bueno, eh, compilamos el proyecto con CMake. ¿Quién no sabe cómo funciona CMake? Saben todo. Hemos llamado a ese Make, nos ha configurado el proyecto, lo compilamos con Make, como cualquier proyecto Unix, digamos. Tarda un poquito. Ahora tendremos que ver que realmente no funciona en, en la versión que hemos compilado. Eh, el tema es que normalmente cuando probáis o usáis una aplicación, eh, por lo menos en Linux, lo que hacéis es apt-get-install Calgebra o apt-get-install lo que sea. Y, y bueno, tenéis los binarios, pero realmente pasar al código fuente otra vez y compilarlo es, es, es un poco rollo pero bueno, eh, es lo que estamos haciendo aquí un poco ¿no? eh, bueno, pues está compilado podemos ver si se ejecuta y podemos ver que esta versión también tiene el mismo problema entonces vamos a hacer eh, el fix que os, os he dicho que ya tenía más o menos preparado, modificaremos el fichero console el fichero console html ¿no? ah no claro el fichero punto punto console html punto <risa> cpp bueno y para la persona que tenga cierta curiosidad lo que estamos haciendo aquí es que tenemos un WebKit que nos está enseñando las cosas y um, bueno la versión de Qt de WebKit no se da cuenta del cambio de DPI que, tiene, que hemos hecho en el sistema y no está haciendo la, la corrección. Por lo que añadimos la, el tamaño de fuente que queramos en el CSS para que se entere y punto. Puede ser que no sea el fix más adecuado. De hecho, una cosa a hacer sería vamos a ver qué es lo que hace Q Qt y arreglarlo. Lo cual tendría ciertas ventajas, por ejemplo, que toda la, todos los proyectos que, tengan, eh, que usen WebKit tendrían el problema solucionado de golpe. Tendría la desventaja de que hasta que no te actualices Qt, pues tu pro proyecto no acabaría funcionando eh, adecuadamente. En todo caso, este, este fix lo tendría que solucionar como veis lo que hacemos es poner en font size la, la, la fuente del, de la aplicación, el, el tamaño. Y vamos a ver qué pasa. Hemos guardado, vamos aquí, volvemos a hacer make, ta, ta, ta. ahora solo compila el fichero que hemos modificado. Punto barra no, eso no es un punto barra source con K 2 más 2 más 2 más 2 8 ¡Bravo! ¿Quién está contento porque ya lo hayamos arreglado? Hay gente que no está contenta ¿Cómo puede ser? Sí, hay que hacer siempre las preguntas en positivo y en negativo porque hay gente que nunca levanta la mano Bueno, pues ahora estamos todos contentos porque tenemos el proyecto arreglado y lo que queremos es que en vez de estar solo arreglado en nuestro ordenador, esté arreglado en el proyecto que, la, que el mundo usa, de modo que cuando vayamos a otro ordenador esté arreglado y cuando lo enseñemos a nuestra abuela, pues también esté arreglado, porque ella también quiere usar eso. Entonces, entonces lo que haríamos, si eres una persona ya acostumbrada a desarrollar el proyecto, es hacer el git commit típico que todos conocéis, porque todos conocéis git que sería, bueno este es el cambio git commit-a pondríamos un mensaje y haríamos un push pero eso, eso no lo vamos a hacer primero porque no es tan divertido y segundo porque, porque bueno, no sois algunos gente que normalmente colabore con KDE y si te entra un commit allí de bueno primero que no todo el mundo puede hacer commit y si te entra un commit de una persona que dices quién es esta persona pues es un poco feo no entonces, eh, lo que vamos a usar es un proyecto que se llama ReviewBoard, que lo tengo aquí abierto. Quizá lo habéis visto en algún otro proyecto, no somos los únicos que lo usan. Es, es un proyecto bastante curioso, en realidad, es un proyecto que empezó eh, VMware para desarrollo interno en la, en la empresa y bueno, como les gustaba y creyeron que era exportable, pues lo hicieron software libre y, y lo lo donaron a la, a la humanidad para uso y disfrute y nosotros lo disfrutamos. Eh, primero de todo, lo que vamos a hacer de todos modos es um, crear un parche. Un parche es bueno, lo que habéis visto antes, no sé si lo habéis visto. Bueno, es este fichero que cuando estás acostumbrado a leerlo es más o menos fácil, pero tiene la gracia que el ordenador también lo entiende, por lo que tú puedes decirle aquí, tinta, aplícame. Este, este parche y git hace la modificación él solo pero bueno, ya lo sabéis porque todos sabéis usar git por lo que bueno, lo ponemos en un fichero tmp mi parche .patch, y ahora lo vamos a aplicar buscamos aquí calgebra, mira casualmente ya está seleccionado y buscamos barra tmp tmp, no, no lo he hecho bien ah, ah, está rompiendo Vamos a volver a intentarlo. Este también es un poco lento. Lo debía haber hecho la misma persona que hizo el quick git. Bueno, antes no os he enseñado el quick git porque esperaba que, que cargara. Pero bueno, como podéis ver aquí están todos los proyectos de KDE y estados y las ramas de prueba de todo el mundo. Bueno, para seguir el hilo. Volvemos, Select, TMP, ya no nos va aquí y tendría que salir mi patch.patch, aquí, no lo veía. Y aquí lo que nos, no, nos permite es que no solo, nosotros no solo mandamos el parche, tenemos que explicar un poco qué es lo que queremos hacer para que el mantenedor, yo, eh, bueno, sepa un poco qué es lo que intentamos en vez de solo mandar la modificación, pues explicar un poco. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es decir, vamos a ver, el número de, del parche, de, del bug que estamos arreglando es este, pues podemos aquí en bugs ponemos aquí, pam, y ya tenemos un enlace para que el mantenedor no lo tenga que buscar. Hicimos fix dpi font on the console. Venga. Y aquí explicábamos. Eh, lo, lo hacemos todo, todo en inglés, en KDE funcionamos en inglés. Si lo haces en otro idioma, puedes hacerlo, pero luego te diremos hacerlo en inglés. We found this error and fixed it en general es mejor ser un poco más explícito pero como lo voy a revisar yo y ya sé de lo que estoy hablando, pues ya sé de hecho como people voy a ponerme a mí mismo y voy a poner a Alex porque mira, me encanta ver patches de, de calder. también podríamos haber explicado el testing bueno, lo, lo que sea entonces yo como mantenedor vendría a la página esta o a Alex y bueno. Uh, y al parche, porque en realidad la descripción tampoco hace falta leerla somos demasiado inteligentes y ponemos aquí si es, que el proyecto no, uh, si, si es que el parche no es correcto puede haber cierta discusión y cuando bueno, si hay algún problema puedes arreglarlo, actualizar el parche etcétera, etcétera, etcétera hasta que el, el proyecto está listo para adoptar la, la modificación y el, el mantenedor pues irá allí marcará el shipit que significa que se puede mandar la el, el coso y ya. very good o cualquier otra cosa quizá más despectiva y ya está listo para mandar entonces si no tenéis cuenta para mandar a nada a KD, pues lo que podéis hacer es decir es decir, no, no tengo no tengo privilegios, por favor mandadlo por mí, entonces lo haré yo o si no, pues puedes hacerlo vosotros porque yo puedo entonces uh, git entonces hacemos el commit especificando pues las cosas que estamos viendo aquí por ejemplo esto lo pondremos en el, en el commit message tu, tu, tu. y pondremos el review review aquí y luego también queremos poner el back porque si no no se cerrará el back ah, ah. siempre me gusta copiarlo desde aquí porque así no, no me va a webs lo guardamos. Tenemos el commit hecho en local, como todos sabéis, porque todos domináis Git y Git push. Y aquí se acabaría el proceso de, de contribución porque el, el, el parche ya está, ya está en, el, en el repositorio oficial por lo que, y el mantenedor ha aceptado el parche. Por lo que, uh, bueno, me gustaría decir que el problema deja de ser vuestro problema lo que acaba siendo en realidad un de momento está todo bien y ya se solucionará y bueno eh, a partir de aquí si lo que queréis hacer vosotros es eh, desarrollar los proyectos de HD yo lo que recomendaría más que ir al bug tracker que es lo que decía en el principio es entrar en las, en las listas de correo entrar en en, en los canales de IRC y comentad simplemente lo que, os, lo que os gustaría hacer lo que, bueno, lo que os molesta del de, de proyecto que queráis arreglar y a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno también como decía Alex y aún, y aún nos queda algo de tiempo contribuir a CADE tampoco se trata de esto solamente ¿no? CADE es una organización muy grande y de hecho todos todos hacemos muchas cosas que no son específicamente Específicamente desarrollar. Uh, tal que crear webs, traducir. Uh, por ejemplo, seguro que hay un grupo. De hecho, no, seguro. Hay un grupo de traducción de KDE al gallego, hay un grupo de, de traducción de KDE al, al castellano, etc. Otra cosa también interesante que ver, antes de que se acabe mi, mi tiempo, es. Uh, nuestro sistema de continuous integration que básicamente cada vez que hacemos un cambio a una aplicación uh, hay unos sistemas que lo, lo compilan y ejecutan todos los test de modo que si la hemos liado de hecho si la persona la ha liado y además el mantenedor no se ha dado cuenta pues uh, va en, en este servicio que es un servicio Jenkins y prueba el programa en cien, de ciertos modos y nos dirá pues, si sigue verde, como estos, o si sigue amarillito, que significa que funciona pero hay algunos tests que no pasan, o si está rojo, que básicamente ni compila ni hay ninguna manera de que se pueda funcionar. Pero bueno, como podéis ver, hemos hecho el, el commit hace cosa de dos minutos, ya está aquí compilándose, y bueno cuando se acabe de compilar, correrá los tests, y si no pasan los tests o si no compila pues me llegará un correo a mí y a otra gente diciéndonos, chaval, las has liado con lo de la tontería de hacer un, un comité en la charla y tendré que arreglarlo entonces. Uh, bueno, ¿hay alguna pregunta? Claro, es que como ya sabían de todo... <risa> bueno, pues nada, muchas gracias por, por escuchar y espero que como sabéis tantas cosas, no os ayudéis porque nosotros necesitamos ayuda y tampoco sabemos muchas cosas. Ahora es cuando aplaudís.